Bueno, pero Wikipedia no es solamente una enciclopedia, nuestros proyectos van un poco más allá eh, y sus usos educativos se están cada vez diversificando y ampliando más. Eh, en este sentido, me gustaría ahora mostrarles algunas herramientas del mundo wiki que les van a permitir a ustedes, y ojalá eh, a trabajarlo con sus estudiantes, eh, visualizar y analizar cómo se produce el contenido digital, cómo se difunde el contenido digital y también cómo se consume ese contenido digital. Esto es muy interesante si es que ustedes quieren eh, trabajar pedagógicamente eh, con internet, problematizarlo eh, ver cómo varía, por ejemplo, la producción digital y el consumo digital de acuerdo eh, a los procesos sociales que van teniendo lugar en un país o en una comunidad determinada. Me tomo de esto dado, obviamente, el contexto que estamos viviendo ahora resulta muy poderoso para las jornadas de discusión que tengan con su estudiante o para las clases, conocer esta herramienta eh, porque les van a partir eh, perdón, le van a permitir un uso más complejo de las plataformas, les va a permitir poder eh, profundizar en la enseñanza de la ciudadanía digital. Entonces, veamos, continuando un poco, veamos cuáles son estas herramientas y cómo podemos utilizarlas. Acá solamente destaqué algunas. La idea es que en la próxima clase podamos ver las demás. Bueno, ¿qué herramientas wiki puedo usar en mis clases para enseñar acerca de producción, difusión y consumo de información en Wikipedia? Primero voy a partir hablándoles de las herramientas para analizar cómo se produce información. La primera de ellas, la que me interesa destacar acá, es el historial de artículos. Una partecita de la plataforma Wikipedia que muchas veces... Eh, la mayoría de nosotros pasa por alto. Miremos un poco acá. Para continuar con el ejemplo, Con un ejemplo que nos haga sentido en eh, lo que está viviendo el país actualmente, podemos buscar el siguiente artículo. el artículo protestas en Chile de 2019 lo primero que nos va a llamar la atención es esto que sale acá este artículo se refiere o está relacionado con un conflicto social actualmente en curso es decir, es un artículo que está en directa relación a un proceso histórico que se está viviendo ¿por qué pongo esta herramienta? justamente porque si ustedes se van a esta parte de ver historial o lo analizan con sus estudiantes, van a poder comprobar y enseñarles que Wikipedia es una enciclopedia que se articula en diálogo y en gran medida en función de los acontecimientos sociales que se están viviendo. Si nosotros nos vamos al historial, fíjense acá ustedes. Vamos a ver la amplitud que tiene este historial. Hay algunos artículos donde el historial es bastante corto, o sea, bastante breve. La verdad es que, no sé, por ejemplo, un par de editoras y editoras han armado todo el artículo, de una sola tanda quizá Acá, en cambio, vemos que el historial es enorme, ¿ya?, si ustedes se fijan para analizar el historial acá tienen la hora y fecha en que se hizo la edición o modificación y también eh, cuál es específicamente la modificación que se hizo en este caso cambios de ministros de estado eh, en algunos casos, mira por ejemplo acá tenemos referencias culturales eh, en otros casos tenemos que eh, la edición que se hizo fue agregar una foto que también es súper relevante al mismo tiempo nosotros acá podemos mirar con nuestros estudiantes la discusión que se da en la comunidad wiki a partir de las ediciones o sea, por ejemplo si es que una persona en este caso cambia los ministros de estado que originalmente se había puesto porque tal vez tenía una mejor información Posiblemente eso se eh, visualiza en la discusión. A veces una persona le dice, Oye, pero ¿por qué me hiciste este cambio en esta parte de mi artículo? La otra persona le responde, y eso es también un espacio súper rico para enseñar a sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, a través del historial de ediciones, ¿cierto? Y no, no me voy a detener mucho acá porque lo voy a hablar. Eh, a través de un ejemplo más concreto de actividad ustedes pueden mostrar a sus estudiantes la manera en que se produce conocimiento en Wikipedia es una herramienta que permite eh, visualizar que Wikipedia es una plataforma viva, o sea que no es estática que se está construyendo permanentemente en este caso eh, el historial es enorme y llega hasta el día 19 de octubre, o sea este artículo se creó unas horas más tarde que comenzó o una hora más tarde creo que comenzó el estallido social ¿Ya? Eh, acá esto es digamos el sobrenombre eh, de las personas que editan, o sea nosotros podemos ver en qué fecha eh, a qué hora y quién hizo las ediciones y cuántos bytes ocupó al editar eh, qué tipo de edición hizo o sea, es una herramienta súper completa vamos a ver otra herramienta la segunda herramienta que podemos trabajar en clase para analizar cómo se produce y difunde información es Wikicomos este proyecto de Wikimedia que a veces pasamos un poquito por alto en general mmm, los adultos solemos enfocarnos en el material escrito pero Wikimedia Commons, es decir, la plataforma de eh, archivos multimedia también es muy interesante acá, si ustedes se fijan, la imagen que aquí aparece es en las protestas en la Plaza Baquedano acá sale referenciado el autor de la fotografía que es miembro de nuestro equipo eh, ¿por qué les pongo este ejemplo? porque si bien Wikimedia Commons repositorio multimedia es creado ¿cierto? por eh, voluntarios y voluntarias eh, yo de repente puedo ir a un parque nacional tomar una buena fotografía y subirla pero también existen dinámicas de producción son un poco más colectivas. Por ejemplo, en el contexto, como dice acá, de las manifestaciones que se agudizaron el 18 de octubre, nosotros como Wikimedia Chile hicimos un llamado a través de las redes sociales para que las personas que ya estaban registrando audiovisualmente cualquier forma de manifestación donaran su contenido a Commons. ¿ya? Es decir, todos nosotros eh, incluyéndome, hemos ido sacando fotografías de las distintas eh, formas de manifestación, ya sea un rayado en la pared, eh, una marcha, ¿ya? Y en general, ¿qué es lo que hacemos con esa fotografía? Las subimos a nuestras redes sociales, las compartimos por Instagram, a veces las compartimos en un mensaje personal eh, a través de WhatsApp, las subimos a nuestro Facebook, sin embargo acá nosotros tratamos de... Eh, darle un poquito la, la vuelta a la tuerca a eso y hacer una campaña que ha tenido eh, un éxito rotundo para que las personas donaran esa fotografía a Wikimedia Commons es decir, la subieran y así pudiesen estar eh, bajo licencia de dominio público y estuviesen disponibles eh, para cualquier persona en cualquier lugar del mundo y funcionara como un registro histórico de lo que estaba ocurriendo tanto así fue el éxito de esto, que si nosotros, bueno, nos vamos acá para poder mostrarles. Eh, si ustedes en Wikimedia Commons, acá está el logo, buscan esta categoría, o sea, 2019 Chilean Protest, podrán encontrar una, perdón, gran cantidad de archivos multimedia. Por ejemplo, acá tenemos un archivo que es un video, pero también tenemos fotografía. Ya, ahí estamos revisando fotografías de diversos lugares de Santiago. Si ustedes se fijan, eh, cuando se sube un archivo a Commons, se tiene que especificar la licencia... Eh, se especifica el autor y debe eh, titularse con una descripción de la imagen ¿ya? en este caso barricadas nocturnas en la noche del 19 de octubre entonces nos empezaron a llegar una eh, cantidad súper grande de archivos que las personas eh, fueron sacando en distintos lugares de Santiago pero también en regiones bueno esta es de Santiago en la plaza los héroes escritos a favor de las manifestaciones de octubre en Santiago de Chile afiches de manifestaciones, octubre del 2019 o sea, si se fijan, es una gama muy diversa de registros y ¿cómo nosotros podemos saber el impacto que eso ha tenido? bueno, si... Sí. a ver, voy a tener que eliminar esta escena para poder mostrarles una cuestión que también es bien interesante. Si ustedes se fijan, esta fotografía tomada por ciudadanos eh, comunes y corrientes ahora han servido para eh, que en otras partes del mundo se hable acerca de lo que está pasando acá hemos ido recopilando nosotros entonces archivos noticiosos eh, que se han digamos, difundido no solamente en Chile sino que en otras partes de América Latina pero también eh, en otros países del de mundo europeo ya tenemos acá por ejemplo en este reporte donde se habla de las protestas de Ecuador y Chile y, perdón, si nos vemos acá la fotografía que se utiliza esta de acá es una fotografía eh, que fue subida a Wikimedia Commons por un ciudadano eh, que se acogió digamos a nuestro llamado y que empezó a subir fotografías de las manifestaciones entonces en ese sentido esta herramienta de visitar Wikimedia Commons mostrarle a los estudiantes el ejemplo de eh, esta categoría de las manifestaciones que están teniendo lugar actualmente eh, es una herramienta muy útil para que los estudiantes entiendan en primer lugar que el conocimiento puede construirse colaborativamente para que se animen a iniciativas de este tipo o sea, que la foto que yo subí o que alguno de ustedes subió sea utilizada en un diario internacional es súper gratificante también porque da cuenta de que estamos participando eh, de una comunidad internacional pero también de que lo que nosotros registramos sirve como un registro para el conocimiento mundial, sirve para difundir lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo. Otra herramienta que también resulta ser muy interesante eh, y que además vale la pena destacar que eh, puede ser impresa, al igual que todo lo que yo le he mostrado, o sea, los artículos de Wikipedia se pueden imprimir. Eh, los archivos fotográficos se pueden imprimir la herramienta que voy a mostrar ahora también entonces ni siquiera es necesario tener acceso en la escuela a internet o a computadores obviamente esta que voy a mostrar ahora es mucho más interesante o resulta ser mucho más interesante si es que efectivamente hay acceso a eh, internet y computadores porque eso implicaría que podrían ustedes jugar un poquito con ella con los mismos estudiantes. La voy a mostrar a continuación. Esta herramienta que es TOLS, yo les puedo, digamos, mostrar eh, ver, en el curso virtual el enlace al que tienen que ir. Vamos a ponerlo en español. Vamos a ponerlo en español. Estamos en Wikipedia en español. Bueno, esta herramienta es interesante porque permite analizar no ya cómo se produce el contenido en Wikipedia, sino que cómo se consume la información. A través de esta herramienta o de esta plataforma, nosotros vamos a poder observar las dinámicas de visita que tienen los artículos en Wikipedia, en este caso en Wikipedia en español en un cierto periodo de tiempo eso que, eh, que es lo que nos permite que podamos ver cómo varía el consumo que la gente hace de los artículos, la, la cantidad de veces que los visita con aquello que está ocurriendo ¿ya? con los hechos o acontecimientos que pasan Podemos también comparar, eh, no no ya deteniéndonos en, en el factor tiempo, podemos comparar el tipo de intereses que tienen las personas que visitan Wikipedia, o sea, ¿qué les interesa más eh, ver la biografía, no sé, pues de una cantante pop como Dua Lipa, o les interesa más eh, conocer, por ejemplo, el funcionamiento del ferrocarril, por poner un ejemplo. Para remitir esto a lo que está ocurriendo, bueno, acá aparecen los ejemplos predeterminados, pero nosotros vamos a probar con otro. de visitas al artículo sobre Sebastián Piñera nosotros partimos acá en el gráfico en noviembre del 2018 si ustedes se fijan la cantidad de visita habitual era más o menos 30.000 visitas por mes sin embargo en octubre del 2019 llegamos a que el artículo de Sebastián Piñera tiene más de 250.000 visitas al mes Sería interesante, por ejemplo, ahí con sus estudiantes preguntarle ¿qué pasó en octubre de 2019 que el artículo de Sebastián Piñera aumentó de manera tan drástica su cantidad de visitas? ¿Ya? Eh, otra pregunta, por ejemplo, podría ser ¿cómo impactan los acontecimientos sociales en el consumo de información en Internet? Si queremos hacer una cuestión un poco más comparativa tenemos a Sebastián Piñera veamos eh, un tópico ya no un personaje sino un tópico que ha estado en boga eh, durante estas últimas semanas por ejemplo podríamos poner la Constitución Política de Chile de 1980 también ha estado en boga porque es la Constitución digamos que se quiere cambiar y ahí tenemos eh, o esta herramienta nos da la posibilidad de comparar información. En celeste tenemos la, la visita de Sebastián Piñera y en verde la visita de Constitución Política. ¿Qué sería lo primero entonces que nos llama la atención? Que las personas comúnmente buscan más la biografía, en este caso de Sebastián Piñera, que el artículo sobre Constitución Chilena de 1980. Es decir, al menos en Wikipedia hay un interés mayor por el personaje que, en este caso, por la temática de la Constitución de 1980. No obstante ello, si ustedes miran acá, ¿cierto? lo verde muestra el mismo fenómeno, o sea, un artículo que se mantenía en la... O, ¿O cómo ha variado la pregunta por qué es una asamblea constituyente? Perdón. Lo tenemos enrosado. Enorme. Se pega el mismo salto. ¿Ya? O sea, de hecho, la gente tiende a buscar más asamblea constituyente que constitución de 1980. Sin embargo, las tres experimentan este salto enorme a partir del mes de octubre. Y eso obviamente está en directa relación eh, con los acontecimientos sociales que se están viviendo. Para terminar, Cabildo. ¿Hay interés tenernos a, a investigar con nuestros estudiantes y es bastante interesante también hay una subida pero es mucho menor ya o sea, la gente al parecer el tipo de información que mayormente visita por tanto el mayor consumo digital que hacen es sobre los personajes pongamos para terminar con esto un último ejemplo ya no relacionado con chile para ver un poquito este tema de personaje versus proceso histórico. Cambio climático, también era una cuestión que está súper en boga actualmente. Cambio climático ha tenido sus, eh, sus alzas y podemos ver que estaba pasando en el mundo en esos momentos, sobre todo en el mes de mayo de 2019, ¿ya? Pero aún así, había tenido alguna bajas y ahora se mantiene bastante alto. ¿Cuál personaje eh, está bastante vinculado al tema de cambio climático? Greta Thunberg. Veamos acá la comparación. Mientras que cambio climático en azul tiene, si ustedes se fijan, una cantidad de visitas un poquito pareja, Greta Thunberg se pega una subida gigantesca durante el mes de septiembre de 2019. O sea, parece ser que a la gente le interesa más saber quién es esta niña que eh, la información sobre cambio climático. O sea,. El consumo de información está súper relacionado con los personajes. Volvamos sobre el PowerPoint. Ahora que conocemos estas herramientas, podemos ver cómo usarla. Ya eh, a medida que se las fui mostrando, fui dando algunas orientaciones, pero ahora podemos revisar otras. Para terminar entonces esta clase yo eh, les traigo acá eh, unos cuantos ejemplos eh, que ustedes pueden utilizar ya sea en su asignatura específica eh, o también en las jornadas de reflexión. Obviamente todo lo que yo acá voy a mostrar está sujeto a la adecuación que ustedes quieran hacer. Son solamente ejemplos que pueden servir como orientaciones. Veamos una primera actividad que sería interesante de trabajar. ¿Cuál es título de la actividad? ¿Cuál es la importancia de Wikipedia en contextos de crisis social? El objetivo de aprendizaje de esta actividad sería conocer cómo se construye contenido digital en Wikipedia y que los estudiantes puedan también, además de conocer, reflexionar sobre el rol de la plataforma en el registro y visibilización de los procesos sociales. ¿Qué recursos vamos a utilizar para realizar esta actividad? El mismo artículo que hemos venido dándole la vuelta y que es el de protestas en Chile de 2019. ¿Qué habilidades curriculares están vinculadas? Pensamiento crítico y análisis de fuentes. Pasemos a ver el ejemplo. Para partir, la o el docente puede presentar el artículo a sus estudiantes ya sea eh, en silencio o en grupo, la clase se dispone a leer ese artículo sobre protestas en Chile de 2019. Y a continuación, la docente los invita a revisar el historial de ediciones del artículo, ¿cierto? Esa parte que yo les mostré. Puede estimular el trabajo de los estudiantes a través de preguntas como, ¿cuándo se creó el artículo? Eso implica que los estudiantes van a tener que ir bajando a través de la Wikipedia, a través del historial, hasta llegar a la primera edición. Como yo les comentaba, esa primera edición fue el día 19 de octubre. A partir de eso, el profesor o la profesora les pregunta a sus estudiantes qué estaba sucediendo en Chile en esa fecha. ¿Ya? Bueno, eh, se comenzaron las primeras evasiones masivas en el metro, se le disparó un perdigón a una estudiante, se declaró estado de emergencia en Chile. Todas esas múltiples respuestas que posiblemente sus estudiantes les den. Otra eh, pregunta orientadora puede ser, ¿cuántas personas han editado este artículo? ¿Cuántas ediciones ha tenido? ¿Qué tipo de referencias bibliográficas se han usado? Finalmente, en conjunto con sus estudiantes, pueden reflexionar ¿Por qué creen que el artículo ha tenido tantas ediciones en tan poco tiempo? ¿Qué importancia creen que tiene este artículo para la difusión del conocimiento digital? Esta actividad, que les puede tomar una hora entera de clase, ...no solamente les sirve para que sus estudiantes lean críticamente el artículo... ...o sea, no, no es un artículo que aspira a ser una verdad... ...sino que tiene que ser como cualquier fuente de información... Eh, ...un contenido al que nos aproximemos críticamente... ...nos podemos informar a través de ese artículo... ...pero sobre todo el objetivo de la actividad... ...es que los estudiantes puedan comprender... ...cómo es que se relaciona la producción de contenido digital con los acontecimientos sociales y qué rol entonces cumple o puede tener o potencialmente tiene Wikipedia en contextos de crisis social. Una segunda actividad que podrían trabajar con sus estudiantes se titula De consumidores a productores de contenido digital, revelando el patrimonio social. objetivo de aprendizaje sería, bueno, conocer cómo se construye contenido digital en Wikipedia, comprender las nociones de conocimiento libre, participar activamente de la producción de contenido digital. ¿Qué recursos podemos utilizar para seguir con ejemplos que estén en relación a lo que está ocurriendo y que además ya hayamos visto en clases? Eh, Wikimedia Commons con la categoría protestas en Chile habilidades vinculadas, ciudadanía digital, consumo y producción responsable en Internet. Procedimentalmente, ¿cómo haríamos esto? En primer lugar, la o el docente debería explicar qué es Wikimedia Commons. Posiblemente sus estudiantes no lo conozcan. A continuación, definir y ejemplificar conceptos como conocimiento libre, licencias y derechos de autor, ya cuestiones que son súper importantes cuando hablamos de ciudadanía digital y de derechos digitales. Podríamos ejemplificar eh, esta plataforma a través de la categoría Protestas en Chile 2019. ¿Cómo estimularíamos eh, esta clase o cómo estimularíamos más bien la reflexión de los estudiantes? Podríamos preguntarles, por ejemplo, durante estos días, ¿Han visto o participado de situaciones como las reflejadas en las imágenes? Ya Ahí eh, tienen un puntapié interesantísimo para de hecho eh, poder potenciar que los mismos estudiantes hablen sobre su experiencia. O sea, ¿qué han visto? ¿Qué opinan? ¿Qué le parece? Eh, ¿En qué parte de la ciudad han estado durante estos días? Eh, ¿Cómo cambian tal vez las dinámicas de protesta entre una comuna y otra? Otra pregunta podría ser, ¿por qué creen que es importante subir registros a Commons en vez de a sus cuentas de Instagram o de Facebook, eh, o compartirlas mediante WhatsApp? ¿Qué criterios definen un buen registro para Commons? Y ahí pueden intervenir, por ejemplo, explicando que Wikimedia Commons no es un espacio para subir una selfie, ¿ya? sino que es un espacio para el registro de acontecimientos sociales, eh, otra pregunta podría ser, ¿qué tipo de registros audiovisuales faltan en esta categoría? Quizás los estudiantes puedan diagnosticar que faltan videos o que eh, hay tipos de manifestaciones que no se incluyen en lo que hasta ahora las voluntarias y los voluntarios han ido subiendo. Finalmente, en ya que el docente o la docente puede llevar impreso, o si es que están las matamos dos pájaros de un tiro, por así decirlo, porque no solamente vamos a aprender que se exponen, ¿qué diferencia observas en los artículos revisados considerando su redacción o considerando la Wikimedia Chile y sus comunidades que son... Eh, que llevan años trabajando estos temas y que sería... Entonces, ahora para terminar la clase, eh, a mí me parecería...